Muy bien amigos, ya estamos de regreso aquí en la cabina del Pato Desde donde estamos transmitiendo este programa de Off-Road para ti Desde los estudios de El Pato Rojo, aquí en Cabo San Lucas Ubicados en Brisas del Pacífico, en Los Cabos, carretera Todos Santos En el kilómetro 2.5, donde nos ponemos a tus órdenes Y pues con los micrófonos abiertos para que te comuniques eh, con nosotros Y bueno, eh, ahora eh, Tengo aquí en cabina A un invitado, un compañero, un amigo eh, Que ya conocen todos ustedes En esto del, De la jerga del, del off-road Pero pues a un nivel eh, Ya más importante como lo es la organización de, de eventos, de campeonatos De competencias el, Este eh, señor eh, A quien respeto muchísimo Por su entusiasmo, su pasión Y dedicación que, que tiene por el, por el off-road Es el responsable del reglamento de competencia Y también pues de la construcción de los vehículos es el que vigila la seguridad para los pilotos y desde luego los aficionados que se dan cita a las rutas, a los estadios, lugares donde se realizan las, las competencias. Salvador Carrillo, Salvador Carrillo, el gurú del off road. ¿Qué tal Salvador? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un buen día. Pues gracias por el por, por la por la introducción a a este programa pues, tan acertado como siempre, eh, mucha información, mucha eh, eh, muchos eventos, mucho, uh, mucho entusiasmo por parte de los pilotos, la verdad creo que este año que, que empezamos pues arrancamos con, con bastante actividad y pues, pues eso es bueno para, para tener bastante... Eh, que comentar, bastante información que, que pasarle a los, a los radioescuchas y sobre todo eh, aclarar algunas situacioncillas que se dan por ahí eh, en el ámbito de, de, de, de las carreras, sobre todo en las cuestiones eh, de mi parte, en las cuestiones técnicas, en las cuestiones de seguridad, en las dudas en, y también pues podemos hacer un análisis completo de cada uno de los eventos eh, para lo cual pues... Ahí hay mucho, mucho, mucho eh, aporte de muchos compañeros. Eh, empezamos con también el aporte de un, de un chollero exiliado como es Alfredo Polanco, que nos estará apoyando bastante eh, en esto. Un gran conocedor también del, de, <coughs> perdón, del off-road. Y siempre, pues, vigilándonos que, que se hagan las cosas bien. Alfredo siempre con un gran aporte. Así que, eh, amigos, todos invitados, será un, un Serán momentos muy amenos en los que estaremos platicando aquí con ustedes. Sí, cómo no. Eh, el, yo creo que, que, pues de eso es lo que se trata, Savi. Eh, eh, participar, participar entre entre todos. Pues hay muchísimo muchísima información, eh, mucho que discutir y, pues sobre todo la, la experiencia que, que tienes tú en, en materia de organización y pues el conocimiento que tienes. Desde los reglamentos, eh, cómo se tienen que aplicar, qué es lo que tienen que considerar cada una de las categorías Para que pues, a su vez los pilotos y los uh, el público eh, que va a las, a las rutas, pues eh, mantengan cierto nivel de, de seguridad ¿Sabe? pues, De todo eso estaremos hablando a lo largo de los programas que vamos a estar ofreciendo desde aquí, del, de la cabina de, del Pato, y pues, eh, dices bien, eh, Alfredo Polanco, de regreso, la voz latina del road eh, estará con nosotros, compartiendo eh, información, eh, desde la ciudad de Chicago, por allá, en donde está disfrutando, seguramente, de un verano exquisito, a rayo de, de sol, Invernando ¿no? Invernando, Sí, por allá saludamos a Alfredo Polanco Y pues eh, estaremos compartiendo en estos micrófonos Pues también todas las, las crónicas y la información que nos está ofreciendo eh, eh, Estará eh, eh, publicando en, en esta página www.elpatorrojo.com eh, www eh, por lo menos eh, dos veces a la semana eh, Las notas que esté eh, pues, Encontrando en, en la red de cada una de las organizaciones Estaremos compartiendo eh, toda la información Que ofrece Score International, Best in the Desert Allá las organizaciones más importantes en Estados Unidos Una que tiene su campeonato allá en la Unión Americana y el otro que pues ya como ya sabemos eh, trasladó su campeonato aquí a Baja California <coughs> en donde pues se ha constituido como como el, la organización más importante con eh, el serial de las bajas a cargo de Roger Norman y también pues desde luego los campeonatos de CODE y Records allá del, del norte de la península eh, a cargo de pues, todos los amigos que tienen que ver con estas organizaciones Ya lo estaremos citando, ya nos estaremos comunicando con ellos Para que usted los conozca, los escuche Y desde luego se comunique con ellos a través de este programa eh, Desde luego que estaremos cubriendo eh, pues, toda la información Del de campeonato eh, de aquí de Baja California Sur y pues a nivel estado, Sabi, para pues, compartir todo esto que está sucediendo en el off-road internacional y nacional. Así es Norman, eh, siempre, siempre habrá eh, algo que comentar, eh, importante, previo, eh, durante y después de cada carrera, eh, desde los resultados, desde eh, la lista de participantes, de los preinscritos, eh, creo que... Eh, mucho mucho que informar a la gente entonces eh, el micrófono está abierto para que los, los radio escuchas pues también puedan eh, acceder a, a, a, a externar sus preguntas sus comentarios y obviamente aquí trataremos de, de dar la, la mejor información para que eh, todos ellos tengan tengan la mejor nota fresquecita a la mano y sobre todo, eh, tratar de tener la veracidad de, de, lo que, de lo que sucede en el ámbito de los road y probablemente de otras modalidades del automovilismo. Eh, creo que esto es apenas el inicio de lo, de lo grande que podemos eh, trabajar. Y lo importante, lo más importante es que estos foros son, son pocos los que hay y así que tenemos que aprovecharlos para para salir adelante con, con toda la información. Sí, ya veníamos, sabe qué bueno que lo comentas. Ya veníamos ofreciendo el pato rojo. Eh, siempre, pues nació nació como como foro prácticamente, en donde se publicaban las las notas, eh, eh, principalmente las de aquí de, de Baja California Sur y pues poco a poco, poco a poco se dio eh, fuimos eh, progresando En este portal que nació por allá Por el 2000, 2003 Por allá Y el foro eh, Pues antes de redes sociales Te recordarás tú Que pues ahí nos reuníamos todos A, a, a comentar eh, nuevos, nuevos en esto de, de, del internet En aquel, en aquel tiempo eh, nos encontramos nosotros publicando Una revista que le llamábamos Le llamamos eh, eh, Aventuras de Baja eh, Cuando de pronto pues apareció la oportunidad de, de, de, Del internet Y nos aventuramos Nos aventuramos Ahí fue donde nació eh, wwwelpatorojo.com En su primera versión Y ofreciendo Me parece que en la segunda versión El, el foro este, muy aclamado eh, Ya en, este, en estos últimos dos años Que estuvimos un poquito eh, Fuera de, de línea eh, Actualizándonos con estas nuevas uh, formas De comunicación, las redes sociales Acuérdate que, que eh, pues Todo el mundo tuvimos que adecuarnos A este, a este cambio tan, tan eh, rápido que se dio en, en, en, la, en internet gracias a las redes sociales y pues también eh, lo que tiene que ver con la con la velocidad de entrega de la, de la información no, no porque sea el internet y redes sociales eso quiere decir que ya vas a entregar eh, un contenido con la rapidez de segundos eh, a, a todos eh, los, los móviles eh, eh, ...y por todas las redes eh, sociales, entonces, en eso nos, nos concentramos, Sabi. Nos concentramos en actualizar el, el medio para que la comunicación eh, eh, llegue eh, a todos los móviles... ...en donde estés y a cualquier hora que, que, que estés. Entonces, pues nos fuimos a la par con el desarrollo del, del, del, del automovilismo... Eh, las categorías que tú vigilas muy bien, que, que vayan creciendo eh, bajo la norma, que no se te escape por ahí, este, por decir algún vehículo que traiga un tipo de red que no ofrece la seguridad para el piloto, o un casco o un traje o un calibre de, de, de tubo, qué sé yo, tú eres el, el conocedor, y como comentábamos antes de, de entrar a cabina, pues ha sido muy importante eh, eh, en, en el desarrollo del, del, del, del off-road, del campeonato, de la competencia, eh, que vaya a la par con la comunicación, con la comunicación que tiene que ver con el aspecto técnico, eh, no solo de la categoría, sino también darle seguimiento a, a los finalistas, lo que llamamos a los ganadores de podios, para que también ellos se vayan incentivando pues que los vayan conociendo y, y que pues ojalá no que, que a través de la comunicación se logre llegar a los patrocinadores que eh, eh, todo mundo eh, pues desea tener en, en, en, en un equipo entonces pues eso eso es lo que estamos tratando sabi tanto en la parte técnica que tú eh, eres un conocedor y, y pues te agradecemos muchísimo que compartas a través de estos micrófonos con eh, todo el, el, el público Todo el público aficionado Pero sobre todo con eh, los, los, los Los corredores Con los equipos eh, de competencia Muchos son inexpertos eh, Quieren entrar No saben a qué categoría No saben eh, eh, eh, bien eh, Cómo eh, Se arma ese Ese vehículo Y pues ahí poco a poco pues Yo creo que, que a través de estos micrófonos Iremos eh, compartiendo esa información que, que pues eh, esa parte te corresponde como experto en, en, en reglamentos ahí. Eh, fíjate Norman tocaste un punto importante eh, llegar al piloto llegar al aficionado llegar a, a a gente que tal vez no es aficionado y que puede interesarse eh, hay hay algo que tenemos que aprovechar en, en, en, en este momento a través de las redes sociales eh, porque hay un fenómeno muy importante atrás de todo esto y, y va de la mano con, con la organización de los eventos eh, me he dado cuenta que el piloto no tiene tiempo de leer reglamentos a veces agarra y nada más lee lo básico inclusive las mismas convocatorias no tiene tiempo y es entendible porque el que arregla su propio carro pues le dedica el 100% del tiempo a previo a una carrera arreglar el carro y no tiene ni tiempo de leer una convocatoria o como lo dije antes a lo mejor ni de leer el 100% o detenidamente un reglamento solamente las partes más esenciales le pegaron leída y también hay la persona que pues tiene que trabajar para que le paguen que arreglen su carro entonces eh, viene la otra parte que son la gente de los equipos y viene la parte del público que a veces desconoce la reglamentación y no alcanza a comprender a veces qué es lo que está pasando en tal o cual carrera por alguna circunstancia que desconocen pues todo eso todo eso estaremos aquí tratando de, de aclarar tratando de dar la información lo más eh, correcta que sea y sobre todo eh, aclarando dudas personales, personales de, de la gente que se comunique con nosotros y obviamente habrá detalles que, que se consideran que no se pueden, <coughs> perdón, que no se pueden este, mmm, tratar de una manera tan, tan sencilla y tan rápida como a veces quisiéramos pero ya son las, son las menos, son las cuestiones ya más ya más de eh, técnicas reglamentarias y, y etcétera por los términos a veces no, no son tan entendibles pero la mayoría del reglamento está muy muy muy, muy claro como para no entenderlo ¿no? entonces eh, sí es importante que, que, que esta información fluya, llegue a todos los rincones porque eh, nos están escuchando donde menos te imaginas ahorita ya... Esto ya no es de la ciudad Esto ya no es de, de un grupo selecto de gente Esto ya no, ya no es eso El, el, el off-road está ahorita Llegando a cualquier parte del planeta Pero también la información está llegando A cualquier parte del planeta Ahorita todo el mundo trae un celular en, Si te encuentras en la sierra, si te encuentras en una ranchería Si te encuentras pescando Si te encuentras en la playa de vacaciones Si te encuentras, donde te encuentres Si te encuentras invernando como Alfredo También ahí O sea, todo Todo gracias a que eh, las redes sociales nos atacan por la vía de, por la vía que, que más te guste, por tu computadora, por tu móvil, por tu. por donde tú quieras. Entonces, eh, creo que estamos en el camino correcto, Norman. La verdad que un gran acierto de tu parte continuar con este con este trabajo. Una gran labor que, que bien dijiste, iniciaste hace que te gusta, 17 años. Y que pues <coughs> y hiciste una pausa en la que. Fue como rearmar todo, reorganizar todo y entrar de lleno de nueva cuenta. Creo que el público ahí está esperando. Eh, ya soltaste por ahí algo de, de información de que el Pato Rojo regresa con, con más fuerza. Y, y la gente está esperando porque están los de la vieja guardia que estaban muy al pendiente que pasaba en las páginas del foro del Pato Rojo eh, sí. con grandes polémicas, con grandes eh, comentarios, con grandes aportaciones. Y mucha gente increíble, que mucha gente se enroló muy de lleno en el off-road a través de, de, de, de, de, de todo lo que se veía, la, la dinámica que tenía el, el foro del Pato Rojo, eh, gente que se interesó bastante en, en, en, en aprender cosas, en, en, en aclarar su, su mente respecto a varios temas, y esa gente está ahorita allí atrás esperando nada más que que del de banderazo verde el pato rojo no de nueva cuenta el sí sí exacto entonces eh, pudiéramos decir que la vieja guardia ahí está no entonces los nuevos pues estarán también aprendiendo un hombre que aprendiendo si ya saben o enseñándonos, queriendo de... queriendo Ay. hacer tu aportación entonces es importante siempre no eh, Muy bueno pues bienvenido Sabi, bienvenido a esta a esta cabina y bienvenido a todos los foristas la vieja guardia como dice sabe eh, que está esperando nomás no desesperen porque eh, también eh, pues nosotros tenemos tenemos ganas de, de, de salir son los los primeros pininos ahora a esta a esta velocidad que es la que la, la que empuja eh, y que nosotros pues tendremos que, que irnos ajustando también tenemos por aquí saben tenemos un consejo que yo eh, quisiera a lo largo de los programas siempre tuviéramos nosotros una, una aportación a hacer como, como ahora sí que como, que como que poner el freno tantito el pie tantito en el, en el freno perdón para para eh, fijarnos ir haciendo conciencia eh, a, a lo largo de, de nuestros días pues la vida está muy rápida igual como lo que estamos comentando el internet las redes sociales la dispersión de, de, la, de la comunicación Así es la vida la vida real Sales a la, a, a, a la escuela Te encuentras con el tráfico Llevas un problema Total de que eh, Eso puede eh, Llevarte Puedes encontrarte una, En una situación Que no previstes este, Al salir de, de tu casa O al regresar Y quisiera compartir Contigo esta, Este Este eh, Consejo que posteriormente Me eh, comprometo que haremos un, un Videoclip de esos que también Se usan ahorita que están muy... Estamos preparados también Tenemos el, claro, el, claro. el foro en donde estaremos También este, eh, Compartiendo los, los videoclips Y dice así Como siempre queremos recomendarte Que pongas las manos Al volante Usa tu cinturón Y conecta tu teléfono En modo manos libres no arriesgues tu vida y cuide la de tu familia en todo momento. ¿Cómo la ves? Importante, Norman. Eh, eh, desgraciadamente hemos visto que, que han sucedido fatalidades ya por, por traer el teléfono en la mano, este, por atender una llamada que a veces no sabemos si es, es urgente uno de, o no. de los accidentes más... más eh, eh, claro, documentos. está subiendo a, de manera impresionante eh, la cantidad de, de fenómenos que se deben casi diario no se me ocurre que, que invitemos a nuestro amigo de protección civil para tocar todos estos temas con respecto al uso del volante el teléfono las bebidas la falta de, de, de cinturones yo creo que nosotros como aficionados al automovilismo por lo menos debemos aportar este tipo de recomendaciones claro claro yo creo que, que es importante que, que se haga desde aquí también conciencia a a, al público en general que anda en la calle cotidianamente y creo que pues mucho mucho que, que aportarle en, en cualquier materia, ¿no? Eh, eh, es increíble eh, o es ilógico pensar que te subes a un carro de carreras y te pones un cinturón más y, y no, y Va a no estar vas importante. a contestar la, la, la llamada Y no, ¿no? vas a, a llevar el teléfono obvia, Y no, no vas a, a, a saludar a nadie no, Oye no, trajiste las tortillas Antes no, de, no. sí se olvidó Y aquí estamos con el asador ah, Ahí así. te desconectas de todo Entonces sí. te atiendes directamente al volante Y con una seguridad impresionante sí. en un carro de carreras Yo creo que esa parte habría que traducirla Y llevarla también a, Para que sea aplicada acá en el, en el Pues en lo hay que abanderar, hay que abanderar este tipo de, de, de, de campañas de concientización ahorita pues los tiempos están muy rápidos y pues nosotros estaremos insistiendo en que eh, eh, pongas las manos en el volante que uses tu cinturón y dejes tu teléfono para que así de esa manera te cuides tu vida y cuides la, la de tu familia pues bueno, Sabi, ¿qué te parece si vamos a un cortecito, estamos transmitiendo desde los estudios del Pato Rojo Medios ubicados en Brisas del Pacífico en Los Cabos, carretera de Todos Santos, kilómetro 2.5 aquí en Cabo San Lucas recuerda comunicarte con nosotros al teléfono en cabina C2414-55505 o encuéntranos en redes sociales en Facebook como la cabina del Pato en Twitter, arroba el Pato Rojo o si gustas, escríbenos a nuestro correo electrónico comunicación .com. Regresamos en un momento.